El tópico de hoy, siempre, siempre es bueno cuando uno habla de ciencia o de biología, en este caso, comenzar desde el principio. ¿ya? Entonces esta clase vamos a hablar desde el principio. Entonces, para entender la biología, tenemos que hablar del origen del universo y del sistema solar. ¿ya? Toda la clase anterior se resume en una sola diapo, que es la que están viendo ahora. Una explicación es un mecanismo generativo de la experiencia que queremos explicar. Eso fue Toda la clase la podemos resumir en esa sola frase. Eso es una explicación adicionalmente lo que tienen que tener claro de aquí en adelante el resto de su carrera eh, científica porque están en disciplina científica que es que las explicaciones científicas tienen un criterio de par particular de validar las explicaciones y eso se llama el método científico ¿Ya? entonces aquí, bueno, está un poco chico se lo voy a leer aquí hay un gran científico que se llama Santiago Ramón y Cajal es una persona, no son dos personas ok algunos piensan que uno era Ramón y el otro era Cajal Ya, le hago esa aclaración y el señor ya lo tenía súper clarito hace mucho tiempo atrás él decía si la hipótesis no se conforma con los hechos hay que rechazarla sin piedad e imaginar otra explicación exenta de reproche Mire qué frase más elegante. El señor Santiago Ramón y Cajal, sin haber venido a esta clase, tenía súper clarito el método de validación de las explicaciones científicas, llamado método científico, hace mucho tiempo atrás. Entonces, lo bonito del, de que vamos a hablar de un tópico que a mí, siendo biólogo, me fascina, que es la astronomía, ¿ya? tenemos que inevitablemente hablar de astronomía entonces ustedes jóvenes tienen la suerte que están en el mejor país del mundo para saber de astronomía ¿por qué? porque de aquí a unos años no muchos años más cerca del 70% de la capacidad astronómica la capacidad de observación del planeta va a estar en Chile entonces, un pequeño muestrario de la capacidad astronómica instalada en Chile. Ahí tienen el, el eh, que este es el más conocido, el observatorio del Cerro Tololo, que pertenece, bueno, esta sala tiene pésimos data show, pero bueno. Allá dice National Science Foundation. Esa es la organización eh, gringa de investigación científica. ¿ya? Entonces, el Cerro Tololo es gringo. ¿ya? Aquí está uno que está en planeación de construirse, que está construyéndose, que se llama The Very Large Telescope, o sea, de telescopio muy grande, ¿ya? que está operado por la ESO, la European Southern Observatory, ¿ya? que es la agencia que, eh, de la Comunidad Económica Europea encar encargada de la investigación relacionada a la astronomía. ¿Ya? Entonces es el que están instalando en el Cerro Paranal, dice ahí. ¿ya? Eso creo que es cerca de Antofagasta, si no me equivoco. aquí hay otro que es más conocido porque ya hace rato se está construyendo y se conoce por su, su sigla, que es muy bonita, que se llama Alma, de Atacama, Large Millimeter, Submillimeter y Ray, que es un radiotelescopio. ¿ya? Es distinto a los, a los otros, no es un microscopio, un telescopio óptico sino que es un radiotelescopio. ¿ya? Y que es una unión entre varias agencias, entre ellos también está la ESO, está esa que me parece la agencia japonesa, y por aquí hay otras más que están mencionadas. ¿ya? Y aquí están los que están como planeados para ser construidos. Aquí, a mí me gusta, esto es eh, sentido del humor científico, este se llama el European extremadamente grande telescopio ya porque como el otro era very large este es extremadamente large ya o sea, era, es más grande que el otro es lo que quiere decir ya entonces este es un telescopio también óptico que tiene el espejo que es un espejo en espejo compuesto algún día cuando tengan física van a entender algo de óptica <coughs> Es un espejo compuesto de 39 metros de diámetro. ya. Entonces lo, los telescopios no funcionan como las lupas. Ocupan acumulación de luz a través de espejos. Telescopio magallánico gigante, ya que también es el gringo de la National Science Foundation. podemos aprender un poco de pronunciación en inglés National Science Foundation ¿ok? y aquí está un cuadro comparativo que se vería mucho mejor en un data más grande, que es una comparación del tamaño de los espejos de los microscopios o sea, de los telescopios, ¿verdad? entonces, veamos algunos, no sé, sé que no alcanzan a leerlos allá, pero yo se los voy a apuntar entonces, como referencia en esta esquina, eso verdecito es una cancha de tenis ya, entonces como referencia entonces Wikemo a ver, a uno conocido a ver, ¿dónde estará el Tololo? el Peñón parece que no está el Tololo por aquí o oh, el profesor necesita Lentes ah, acá está el uno de los que vimos el Very Large Telescope que como ven es una combinación de cuatro espejos Acá está el european extremadamente grande telescopio que está aquí dice la ubicación no lo, había, no lo tenía anotado ya que está en el cerro Armazones ¿ya? y dice aquí que está planeado para el año 2022 y es ese tamaño aquí está el, el el telescopio Magallánico gigante este que está aquí ¿Ya? aquí está el telescopio Este, bueno este ya está funcionando el telescopio magallánico del cerro de las campanas el, eh, aquí hay una hay como una cosa superior a cualquier otro y acá bueno ustedes no lo van a leer dice el sobrecogedoramente grande telescopio ya que es esa línea gris que dice que aquí dice usted no lo alcanzan a ver, pero pero dice que fue cancelada su construcción. De cómo está la ciencia de la astronomía a nivel mundial y también a nivel Chile. Entonces, súper buena onda ser astrónomo en este país. ¿ya? Hay uno está tiene a disposición tecnología de alto nivel. Y esto es sumamente actual, tan actual que está esta noticia de ayer. ¿ya? Estas diapos no son del año pasado. Así, ¿ya? Pucha, ¿Qué lata, el profesor tiene que repetir las mismas diapos? No, el profesor se actualiza. ¿ya? Entonces, esta es una noticia que apareció el 26 de marzo. Hoy día es 27. o ¿28? ¿26? ¿27? Entonces, que es muy interesante que tiene que ver con todo este desarrollo tecnológico que se está construyendo en Chile uno, los primeros 800 kilómetros de una red que va a alcanzar una extensión total mayor a los 3.000 kilómetros y, y la capacidad inicial es de 10 terabits por segundo ¿ya? entonces siempre las noticias científicas son, son interesantes para aprender un poco de unidades de medida ¿ya? Por ejemplo, a ver, un metro es igual a 1 por 10 a la 0 metro, ¿verdad? El público D no ve mucho, pero. ¿De ahí todos ven? ¿Sorre público A? Entonces, un metro es 1 por 10 a la 0 metros. Al profesor le gusta expresar como buen científico en potencia de 10. Es más fácil. Entonces, primero vámonos para abajo, porque es muy contingente a la biología esto. Vámonos, un milímetro es igual a 1 por 10 a la menos ¿cuánto? Die a la menos 3 metros ¿verdad? muy bien no, 10 a la menos 2 son centímetros una micra 10 elevado a la menos 6 esto en algunos libros está mal escrito y dice micrones. No, es así como se dice en, en inglés. En español castizo se dice micra. ¿Ya? 1 por 10 a la menos 6 metros. ¿Cuánto es un nanómetro? 1 por 10 1 por 10 a la menos 9 ¿Eh? tenía que reprimir sus ansias no tan rápido vamos de 3 en 3 ¿no? y hasta por ahí Ah. Eh, lo que es, es interesante para este curso podemos llegar inclusive ¿qué es lo que es PM? picómetro ¿verdad? Y es 1 por 10 a la menos 12 metros. ¿Ya? Entonces, hasta por ahí es como más o menos lo que le interesa a un biólogo. Tamaños de las bacterias, como por aquí. Tamaño de macromoléculas, por aquí, por acá. ¿Ya? Pero eso lo vamos a to to topar cuando veamos micromoléculas. Pero ahora no, nos vamos hacia la escala de arriba para entender lo que es un tera, ¿verdad? ¿Qué es lo que eso? 1 por 10 a la 3, ¿verdad? Un mega es 1 por 10 a la 6 metros, ¿ya? ¿Qué es eso un giga ustedes ya la palabra giga la conocen porque van a comprar un pendrive y lo piden de 2 gigas 8 gigas el profesor que es más antiguo que ustedes era de la época eh, en que uno estaba feliz con un disquete que ustedes ni saben lo que es un disquete de 340 kilobytes ¿ya? O sea, ahí no cabe ni un décimo de posteo de Facebook, ¿ya? Sí. Y después viene el tera, que es 1 por 10 a la 12, en este caso metro, sería tera metro o bytes si lo si quieren referirse a computación ¿ya? entonces los teras son harto entonces aquí dice una capacidad de 10 terabits por segundo ¿ya? porque el problema que tiene la astronomía hoy por hoy eh, como pueden ver el problema no es construir telescopios grandes, o sea de hecho ya están bastante grandes el problema es analizar los datos que generan entonces, problema número uno, yo tengo que ser capaz de transportar los datos que se generan en los telescopios al lugar donde los voy a analizar. Entonces, como me gusta decir, vamos a hablar de biología desde el principio. Entonces, todo empezó más o menos hace 15 mil millones de años. O si ustedes son medios agregados, pueden decir billones de años cosa que no existe en español los billones existen los miles de millones por eso es que aquí dice BP eh, o sea BI billones de años ya entonces las teorías dicen que el universo comenzó más o menos entre todos los años hay una cifra digamos nueva creo que más adelante está la cifra más actualizada pero las, los por distintas mediciones y cosas que se van haciendo, la cifra va entre 12.000 a 15.000 millones de años, o sea, hace bastante rato. Y lo que es interesante para nosotros es la formación del sistema solar, que fue hace más o menos entre 4,5 a 5.000 millones de años atrás. Hay una manera muy didáctica de explicar la dimensión de esta historia que les voy a contar, que no la inventé yo, que se llama el calendario cósmico. Que a un señor, que está ahí, se llama el señor Carl Sagan, se le ocurrió, ¿qué tal si toda la historia conocida de la teoría de origen del universo y la que conocemos que de la historia del sistema solar y de la propia Tierra la hiciéramos caber en un calendario desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre entonces como ustedes pueden ver ya visualmente gran parte de la historia de en este calendario gran parte de los días de este calendario están ocupados por el Big Bang la generación de las primeras galaxias los primeros sistemas planetarios la formación del de planeta Tierra y recién acá empiezan a aparecer en el mes de diciembre cosas reconocibles que están un poco vinculadas al surgimiento de la vida en nuestro planeta. Lo más notable es que aquí se ve que las plantas tuvieron hace rato porque aparece el color verde. Y, a, y a este señor, muy conocido, se llama Carl Sagan, se le ocurrió esa manera de representar la, esta historia en lo que él llamó el calendario cósmico. Hay una suerte de discípulo, digo suerte de discípulo porque no es que haya sido discípulo, pero sí lo conoció cuando era pequeño, que se llama Neil de Grace Tyson, ya, que está ahí, un señor afroamericano, que es eh, es director del planetario de la ciudad de New York. Entonces imagínense como si fuera el director del planetario Satch. Es el del del planetario de la ciudad de New York, y también un comunicador científico. Entonces, él, junto con otra gente, sacó una segunda versión, ahí creo que está, ahí está, sí, sacó una segunda versión de la serie original Cosmos. Yo me crié eh, con la serie original Cosmos en los 80, ya hace harto rato, y, y ustedes tienen la oportunidad de verlo como dijo un compañero por ahí en Netflix ¿Ya? yo durante el verano me hice socio de Netflix o sea durante febrero por un mes que te lo dan gratis ¿no? y ya cancelé mi suscripción a pesar de que me volví adicto porque ya no tengo tiempo de ver eh, película pero en febrero vi arte entre eso me vi Cosmos otra vez como por tercera vez pero ahora lo vi en Full HD ¿ya? Como, como esta clase esta clase está en Full HD son modernos 2018 ¿ya? entonces lo, lo bonito que tiene el calendario cósmico que para los futuros pedagogos es una actividad que uno puede hacer ahí en el pizarrón ¿ya? colocando los eventos poniendo notitas como aparece ahí ¿ya? pero ahí tiene una ubicación de las fechas claves y donde tenemos biología por ejemplo eh, acá alrededor de octubre se estima que están los, los fósiles más viejos o la ciencia estima que debió haber apare, aparecido lo que llamamos vida hoy por hoy ¿ya? entonces recién en este calendario en octubre está lo que podemos llamar vida ¿ya? entonces eh, la cosmología de lo que vamos a hablar es el estudio del universo. Aquí está la última cifra eh, averiguada por el profesor el año pasado de consenso respecto a la edad del universo, 13.73 miles de millones de años, o billones en inglés, y algunos otros hitos de lo que vamos a hablar. Entonces, para uno es súper complicado hablar de esto del origen del universo con todos los eventos. ¿ya? Entonces ahora lo vamos a contar de otra manera. Entonces para eso quiero que se imaginen que el profesor desaparece frente a sus ojos y solo van a ver la pantalla que está al frente y el profesor se transforma en una voz en off. ¿Ya? que les va a contar la siguiente historia primero, la nada profesor, ¿qué había antes de la nada? no sabemos ¿es un fenómeno la nada? no como aprendimos no puedo describir la nada de manera tal que ustedes tengan la experiencia de la nada y de manera de abordarlo con una explicación, ¿verdad? Pero profesor, antes de la nada, estaba Dios. Bueno, sí, tal vez, pero eso no es una explicación científica, ¿ya? Entonces, la nada. Hace aproximadamente 15 billones de años, una gigantesca explosión llamada el Big Bang, dio origen a los elementos que constituyen lo que actualmente conocemos como el universo. Los cuatro elementos formados durante el Big Bang fueron el espacio, el tiempo, la energía y la materia. En el comienzo el universo era muy pequeño y muy denso y existía solamente energía. Este comienzo, sin embargo, es referido a la primerísima fracción de segundo después del Big Bang. 10 a la menos, ¿qué dice ahí? 35 segundos, o sea, un tiempo cortísimo. 10 a la menos 35 segundos después de la explosión, solo quarks y antiquarks dominaban el universo. Esas son partículas que son más chicas que los componentes de los átomos, ¿verdad? Eso lo vamos a ver, bueno, cuando tengan sus clases de eh, mecánica cuántica, van a aprender mucho de eso, ¿ya? Estas, a ver. A medida que el universo iba aumentando de, de, de tamaño y se enfriaba, más o menos la a la menos 12, menos 12 segundos. O sea, había pasado un ratito ya. Las cuatro fuerzas fundamentales se separaron unas de otras. ¿Cuáles son las cuatro fuerzas fundamentales? Y esto lo van a ver al cansancio, especialmente los químicos, en su carrera. Son la gravedad, el electromagnetismo, las fuerzas nucleares fuertes y las fuerzas nucleares débiles. A los 0.01 segundos, o sea, ya había pasado un buen rato, cuando la temperatura había descendido a los mil millones de grados Kelvin, o sea, estaba un poquito más fresco, aparecen los primeros electrones y positrones. Un segundo después del Big Bang, el universo se vuelve transparente a los neutrinos, quienes desde ahora en adelante difícilmente van a interactuar con la materia tres minutos después del origen o sea ya había pasado un buen rato la temperatura es ahora de unos mil millones de grados Kelvin, ya está más fresco los protones y los neutrones se combinan para formar los primeros núcleos atómicos, hidrógeno y helio esto ocurre en una rápida secuencia de reacciones nucleares que combinan neutrones y protones para formar deuterio que es un isótopo del hidrógeno ya. Este deuterio se combina con neutrones y protones para formar un isótopo de helio de masa 4, también conocido como partículas alfa. 35 minutos después del Big Bang, la temperatura es ahora de unos 300 millones de grados Kelvin, o sea, ya está refrescando. El universo consiste de protones, electrones, helio 4, fotones, neutrinos y antineutrinos. La temperatura es todavía muy alta para que los protones y electrones se junten, de modo que aún no existen átomos. Alrededor de 300.000 años, 300, años después del comienzo, la temperatura es ahora solo de varios miles de grados Kelvin, lo suficientemente bajo para permitir que electrones y neutrones se mantengan unidos formando así el primer átomo, el hidrógeno. A medida que los electrones libres se unían Formando los primeros átomos, en su proceso de estabilización, liberan fotones. Desde este momento el universo se hace transparente y la luz puede viajar largas distancias antes de ser absorbida. O sea, jóvenes, todo lo que les mostré anteriormente es mentira, porque no había luz. ¿Ya? O sea, la luz surgió, ¿a dónde era? Como 300.000 años después del Big Bang. O sea, todas esas cosas que uno que imagina, la gran explosión luminosa, son es mentiras. ¿Ya? Primer hecho científico, o sea, de la teoría. En este punto, la materia del universo está compuesta por aproximadamente un 75% de hidrógeno y un 25% de helio y algunas pequeñas cantidades de elementos pesados como el litio. Cuidado con los hoyos negros. Después de la recombinación inicial, el universo entró en una etapa conocida como la era oscura. Esta etapa duró mientras las atracciones gravitacionales operaban inmediatamente sobre cualquier aglomeración de masa que se formaba. Etapa inicial para la aparición de la luz emitida por estrellas y galaxias. Después de este periodo de oscuridad, el universo fue ópticamente observable otra vez. Bueno, jóvenes... Eso era la teoría del Big Bang. Un poquito complicada, muchas palabras, muchos términos. Algunos los van a aprender en este curso, otros en sus cursos de mecánica cuántica, de física, de química. ¿ya? Pero básicamente, son capaces de explicar la teoría del Big Bang, significa que son graduados de la universidad, después de haber pasado por varios cursos, de haber entendido eso. Pero esta es la realidad dura del Big Bang. ¿Ya? Entonces ahora, como si este se trata de una clase de ciencia y no recitarle el Big Bang. ¿ya? Pero me salió bien, ¿o no? ¿Se sintieron transportados hacia los orígenes de todo? ¿Ya? ¿Sintieron despeinarse cuando venían las explosiones del Big Bang? <risa> ¡Wow! Es fascinante el efecto 3D de esto. Bueno, entonces, pero ahora, bueno, ¿de dónde salió toda esta idea? ¿Ya? ¿Cuáles son los fenómenos que dieron origen a la teoría? Recuerden que esto es una clase de ciencia. Por lo tanto, tenemos que dar cuenta de los fenómenos que dieron origen a la teoría del Big Bang. ¿Ya? A las explicaciones, a las explicaciones científicas. Bueno, entonces vamos a ver un poco de la historia de cómo surgió la teoría del Big Bang. Y vamos a hablar de la teoría del Big Bang y nos vamos a hablar de esta otro Big Bang. ¿Ya? Por allá en el año 1910 existía este señor que se llama Vesto ¿ya? que pertenecía, era como estudiante y de, bueno, no era un estudiante así de viejo, es una foto de viejo, no tenía foto de él como estudiante, pero él trabajaba en un observatorio que era de un señor que se llamaba Percival Lowell que vamos a ver quién es Percival Lowell y resulta que se dio cuenta se, se puso, le encargaron de estudiar el movimiento circular de las nubes que se pensaban que formaban las estrellas ¿sí? ese era como su trabajo pero ¿quién era Percival Lowell? el señor Percival Lowell este es el telescopio del señor Percival Lowell ¿ya? fue muy famoso ¿en qué año estamos hablando aquí? De... esto debe haber sido por la principio del bueno mi... entre finales del siglo XIX siglo XX principio del siglo XX entonces este señor tenía este telescopio y se puso a observar el planeta y resulta que eh, se puso a observar el planeta Marte y en su observación él eh, empezó a dibujar como que podía identificar estructuras en la superficie del planeta Marte. Inclusive hizo como un mapa de toda la superficie del planeta Marte, ¿eh? un mapa muy detallado. Y no sé si era un, él un defensor de esa idea pero mucha gente opinaba que en realidad ese eran claros signos de una civilización existente en Marte y que, por ejemplo, en las intersecciones que habían en esos canales, que pensaban que de repente eran autopistas o canales de regadío, uh, existían ciudades marcianas. Por eso que en la cultura popular de los primeros extraterrestres que hablamos fueron los marcianos, ya. No fue de los venusianos, ni, ni de los saturnianos, sino que fue de los marcianos. Porque el señor Percival Lowell hizo estas observaciones. Y la gente, fíjense que estamos hablando de una época en que ni se pensaba volar fuera de... Creo que no... Recién estaba inventando la aviación, o sea, mucho menos pensar en naves espaciales, salir a la atmósfera... ¿Ya? Entonces, eh, aquí hay una representación como en 3D de lo que. de un dibujo de lo que. de lo que él pensaba que eran estas especies de construcciones en Marte. Eh, esta es la tumba del señor Percival Lowell. No es que me gustan las tumbas, pero me encuentro muy genial este detalle, que su tumba es como si. Fue un pequeño observatorio, digamos, ya. ¿no? Entonces, eh, bueno, obviamente ustedes se pueden imaginar que a esta altura eh, no nos hemos topado con ningún marciano, digamos, hasta el momento. Tenemos por allá unas sondas exploradoras, o sea, tenemos, digo, como humanidad, no como país, unas sondas exploradoras que están... Eh, visitando, mapeando y tratando de descubrir cosas de la superficie de Marte. Y se han descubierto cosas importantes. Bueno, no se han descubierto marcianos ni ciudades, pero sí se ha descubierto que hay disponible agua en Marte, congelada, que en épocas remotas había agua líquida, y que muchos de esos canales que hay acá son restos de que cuando Martes tenía atmósfera, habían ríos o cañones esculpidos por el agua que fueron agrandados por el viento. Y, y que este señor, en base a su observación, lo interpretó así. Entonces, miren qué interesante. O sea, él describió algo que no existía. ¿ya? Es, algo, es algo muy común en la ciencia. ¿por qué? porque sus herramientas para hacer la descripción del fenómeno eran limitadas y de ahí se imaginó alguna hipótesis para explicar eso y era una hipótesis razonable pensar que Marte era un planeta habitado y que cierta tecnología había dado lugar a ese tipo de cosas que uno podía ver efectivamente por el telescopio ¿Sí? bueno pero eso es como la anécdota de en qué cosa estaba el señor Percival Lowell pero su ayudante el señor Slipher había, se encontró con un fenómeno bien particular que ellos estudiaban el espectro de la estrella. ustedes saben de sus libros del colegio tal vez lo hicieron como una actividad en el colegio que cuando una, la luz pasa a un prisma el prisma descompone en distintas longitudes de onda ¿ya? eso es lo que se llama el espectro de la misma manera, la luz de las estrellas, usted la pueden hacer pasar por un prisma y obtienen un espectro. Y el espectro está correlacionado con la composición de la atmósfera, del tipo de estrellas, qué sé yo. Entonces, lo, lo interesante que encontró este señor, que si comparamos el espectro de estas galaxias con el Sol, por ejemplo, alguna o alguna estrella en particular que estaban viendo, Claro, podían obtener un espectro, pero el espectro estaba como corrido hacia el color rojo. Ya, ya vamos a ver unos espectros para que entendamos. Pero ese era un fenómeno que lo describió, qué sé yo, pero no le buscó ninguna explicación. ¿ya? Entonces, el primer fenómeno que tiene que ver con soportar o apoyar, o que da, dio origen a la teoría del Big Bang, es el corrimiento al rojo, con, conocido por astrónomos pero no lo relacionaron a ninguna teoría ¿ya? entonces como dice acá el subtítulo y como son, somos científicos tenemos entonces que generar una explicación que dé cuenta de este fenómeno porque las estrellas de las galaxias parecen que su espectro está corrido hacia el rojo ¿ya? Entonces aquí tenemos que re recapitular algo que para ustedes es un poco familiar eh, con las ondas sonoras. ¿ya? Si ustedes están en un camino eh, congestionado y que están pasando muchos vehículos y de repente tocan bocinazo, los autos que se acercan a ustedes, el tono del bocinazo parece ser más agudo. En tanto, una vez que los pasan ustedes y siguen tocando la bocina el tono es más grave, ¿ya? Y eso tiene que ver con las ondas de sonido, que cuando se van acercando, las ondas de sonido se van comprimiendo, y el, las ondas de sonido, cuando están más comprimidas, tienen mayor frecuencia y es un eh, tono más agudo. Y cuando se van alejando las ondas de sonido se van dispersando más y es un tono más grave. Lo mismo pasa con la luz, que es lo que está mostrando esta figura. Entonces, si la luz de una estrella que viene acercándose a nosotros, eh, lo que le pasa a su espectro es que se va corriendo más hacia el color azul, que es el color de la longitud de onda más corta. ¿Ah? Se va cortando el espectro. Y si se va alejando la estrella... Su eh, longitud de onda se va haciendo más larga. Recordemos que longitud de onda es la distancia entre pico-pico o valle-valle de una onda. Esa es la definición. Entonces se va alargando. Y las longitudes de onda más largas son cercanas al color rojo. Entonces ustedes a esta altura saben que la y si no saben se los presenta acá que la luz es una radiación electromagnética ¿ya? que podemos describirle asociarle varias variables la longitud de onda la frecuencia ¿ya? ahí está ese letra griega que se llama lambda, la longitud de onda ¿ya? <coughs> y si nosotros organizáramos en un gráfico eh, la radiación electromagnética, que es más común para nosotros, podríamos hacer este gráfico que se llama el espectro electromagnético. Entonces, por ejemplo, eh, lo que nosotros podemos observar con nuestra retina, de lo cual somos sensibles, eh, esta zona muy pequeña de acá que se llama el espectro visible, para el público de, el profesor está apuntando ahí, ya el espectro visible pero aquí dentro del espectro hay cosas que algunos alguno de ustedes han escuchado por ejemplo están los rayos gamma que son longitud de onda más corta, más energético por allá están las ondas de radio, aquí las microondas, el infrarrojo aquí está el infrarrojo que significa después del rojo y como es natural Está el color rojo hacia ese lado y el color azul en parte del espectro visible hacia otro lado. Está el color rojo hacia, hacia el lado de la longitud de onda más larga y el color azul acá hacia el lado de la longitudes más ondas O sea, de ondas más cortas, perdón. Las ondas más ondas son buena onda. Ya. Bueno, entonces. Eh, ¿qué es esto el corrimiento rojo? Entonces, por, eh, por ejemplo aquí tiene el espectro descompuesto del sol ¿ya? entonces nuestro sol está cargadito al rojo y al amarillo, por eso es que lo vemos rojo amarillo pero hay, en el universo el sol azul, hay soles azules, hay soles de todos los colores pero a nosotros nos tocó el rojito ¿ya? cargadito al amarillo entonces como está el rojito cargadito al amarillo pero si comparamos una estrella eh, más o menos similar al Sol, pero que está en, en otra galaxia y observada con telescopio, resulta que tiene un espectro muy parecido, pero está corrido. ¿ya? Como muestra la figura, está como corrido hacia el rojo. ¿ya? Entonces es el fenómeno que, que todo el mundo conocía, pero nadie sabía explicarlo. Al mismo tiempo, eh, por la década de 1927-30, fue, eh, fue un padre jesuita el que propuso esta idea de que el universo tal vez haya salido eh, eh, de la explosión de un átomo primigenio, él llamaba, y que, y que por haber sido una explosión original... Lo que estaba pasando hoy por hoy era una expansión. Entonces un señor, un señor que se llama Edwin Hubble, se le ocurrió relacionar el, ese hecho. ¿ya? Entonces el señor relacionó, él estaba estudiando galaxias, qué sé yo, Y él eh, sacó, descubrió, o más bien propuso una ley que se llama la ley de Hubble, que dice lo siguiente, que, que las galaxias se alejan entre ellas velocidades respecto a la Tierra, directamente proporcionales a su distancia. ¿Ya? Esa es la ley de Hubble. Y él se le ocurrió eh, relacionar <coughs> la teoría de, de este eh, cura jesuita con este desplazamiento al rojo porque una medida de esa distancia, ese desplazamiento era precisamente el desplazamiento en el espectro entonces bueno para los que les interesan las ecuaciones esa es la ley de Hubble ¿Sí? que lo que establece que el corrimiento al rojo de una galaxia es proporcional a la distancia a la que ésta se encuentra. Es decir, el espectro de descomposición de, de la luz de una estrella o de una galaxia, si miramos toda la galaxia, el que, el que tanto esté desplazado hacia el rojo, comparado con otras galaxias que estén más próximas de nosotros, es una medida de qué tan lejos está entonces fíjense lo genial de la idea de que nadie había visto antes estaba el fenómeno conocido pero nadie lo había sabido explicar por la misma época había otro fenómeno que se conocía entonces <coughs> Fundamentos de la, que necesita explicar la teoría del Big Bang, el primero ya lo vimos, el fenómeno del corrimiento al rojo. El segundo fenómeno que era necesario explicar era este fenómeno que se llama la radiación de fondo de microondas. Entonces, si alguna vez los teóricos de la época pensaban, si alguna vez hubo una explosión, algo así, debió haber quedado una especie como de eco como un eco pero que no era eco digamos pero una especie de sonido o destello o remanente de esa explosión ¿ya? pero nadie lo había podido medir era una predicción teórica si sí, eh, si la hipótesis es que el universo se originó a un a partir de una gran explosión y la materia y todo lo que les comenté, las galaxias, producto de esa explosión se están alejando, entonces era esperable un corrimiento al rojo. Entonces ahí, ahí tenemos un primer fenómeno explicado. Otra predicción, ¿ya? otro fenómeno que uno podría deducir de eso, como vimos en, la, en lo que son las explicaciones científicas, es que haya quedado algún tipo de sonido, efecto, remanente de esa gran explosión. Entonces es una predicción de la teoría, pero nadie lo había medido. ¿Ya? Entonces, aquí viene otra historia muy muy interesante de cómo dos técnicos de celulares, o sea, sería el equivalente al técnico celular de hoy, pero en esa época no existían celulares, como producto de que empezaron a investigar un desperfecto técnico de una antena, se ganaron el premio Nobel. entonces es como lo siguiente esto que hay acá es eh, como dice el nombre ahí, es una antena del, del tipo cuerno ¿ya? este digamos por la parte de atrás este una mirada por, a, por adelante de la misma antena ya entonces tiene un gran como cuerno y tiene una, una cajita ahí que seguramente está el detector de la señal entonces esto estos señores trabajaban, como quien decir, trabajaban para Movistar, digamos. Estos señores trabajaban para una empresa que se llama ATT and Bell. ¿ya? La ATT todavía existe en Estados Unidos. ¿ya? Y se separó de la Bell y la Bell se llama de otra manera. Entonces, el, el, en la década de los 60... Eh, no habían teléfonos celulares, qué sé yo, y la comunicación era principalmente por cable. Entonces la gente había desarrollado un método de comunicarse a larga distancia que era con eco, ¿ya? pero no eco sonoro, sino que con microondas. O sea, con radiación de cierta longitud de onda, llamada microondas, la tiraban a la atmósfera y tenía que rebotar en la atmósfera y para eso la hacían rebotar en globos. Y eso permitía que la señal se comunicara a mayor distancia, por el rebote. Entonces lo que ellos eh, utilizaban, eh, lo que tenían que utilizar en la zona que rebotaba porque había mucha dispersión, era un tipo de amplificador de esa señal. Entonces ellos estaban investigando cómo mejorar eh, la percepción de esas señales en este tipo de antenas. ¿Ya? Entonces, como dice aquí, necesitaban detectores súper sensibles instalados en la Tierra para recibir estos rebotes. Entonces, estos señores algo sabían de radioastronomía. Entonces, su trabajo era tratar de perfeccionar eh, la recepción de señales con esa antena. Entonces, el, el gran problema que tenían estos señores, el señor Pencias y el señor Wilson... Es que no le podían sacar un ruido a la antena. Siempre había, como como dice la de Apple, una especie de siseo. Así como... Bueno, ustedes como son de la era digital, no se acuerdan del tal vez los cassettes o de los discos de vinilo. Pero si usted tiene la oportunidad de escuchar un cassette, eh, tecnología de los 80, o un disco de vinilo que es mucho más antiguo, eh, siempre se escucha un siseo de fondo. ¿ya? Y los equipos de amplificación eh, tratan de disminuir ese siseo de fondo. Pero no lo pueden eliminar del todo, porque eliminar esa señal significa también eliminar parte del sonido que queremos escuchar. ¿ya? Entonces, de la misma manera, esta antena Tenía este como ruidillo molestoso, así. Eh, ruidillo hablo en por hacer una analogía con sonido, pero no era ruido, así que escuchaba, sino que era ruido en la señal de microondas. Y pues, no sabían cómo quitarlo, entonces, no sé, un día pensaron que era caca de paloma, que estaba ahí en la antena y se levantaban todos los días a barrer la antena, sacar la caca de paloma, ¿ya? Hicieron muchas cosas, pensaban que la, había unas partes medias malas, las cambiaban. Entonces, pucha, no le podían sacar. Entonces, conclusión, nunca pudieron liberarse del silbido o de ese tonito. Pero, ¿qué pasó? Resulta que ellos estaban cerca de una zona de Cambridge, ya una zona donde habían otros científicos y conocían como conocían como unos colegas por ahí, que eran... como ellos habían tenido un cierto entrenamiento en radioastronomía, conocían como unos colegas que hicieron algo algún curso, no sé, hicieron biología general en Lausacha alguna vez, y después se lo encontraron en el mundo profesional, así, en un bar, ¿ya? Eso es lo que cuenta la historia, ¿eh? Entonces, eh, se encontraron en un bar y dijeron, ¡Uy, ¿en qué trabajas tú? Bueno, yo ando arreglando antenas, y el otro decía, bueno, yo soy radioastrónomo, estamos haciendo ecuaciones estudiando el, esto del universo, qué sé yo. Entonces dice la, el mito al respecto que ellos se encontraron con un radioastrónomo en un bar y conversaron y, y una cosa, y resulta que estos radioastrónomos andaban buscando la evidencia experimental de, un, de esta predicción de la teoría del Big Bang, que debía haber algún tipo de ruido de fondo que quedó de la gran explosión inicial. Y se dieron cuenta, Dice el mito que este equipo de la, perdón, no era Cambridge, perdón para los que son de Cambridge, esto era de Princeton, es que ellos se odian entre los de Cambridge, Princeton, hay una rivalidad intelectual, ¿ya? Entonces los de Princeton eh, se dieron cuenta que ellos tenían el fenómeno que ellos andaban buscando, ¿ya? Por eso nunca desprecien ir a un bar con un científico. Se ganaron el limpio. estas personas fue el premio Nobel. Entonces, eh, la Academia Sueca, que es la que otorga el premio Nobel, distribuyó el premio Nobel entre lo, el, los dos señores, eh, Pensias y Wilson, más el señor que era el líder del grupo de Princeton, que estudiaba la parte teórica del asunto. ¿ya? Fue Dicho en las palabras que ustedes conocen, fue bastante salomónica la decisión, porque ese grupo... Eh, de radioastrónomos aportó la teoría y eh, estos dos, bueno no eran técnicos pero ingenieros de la antena aportaron la evidencia experimental entonces esta es una historia muy bonita, digamos hoy por hoy ya conocemos un poco más detalles con tecnología satelital porque hemos puesto obviamente medir radiación electromagnética del tipo que sea aquí en la Tierra es complicado ¿ya? Entonces, eh, hay mejores resultados cuando se envían satélites que son capaces de medir. Y, este, y a través de los años han enviado varios satélites eh, para medir esta radiación de fondo. Entonces, por ejemplo, aquí está el primer satélite que salió, que se llama el satélite de COBE, y este era como la resolución. ¿ya? O sea, el mismo espacio de visual lo veía así. ¿ya? Pero ustedes se verán, van a dar cuenta que en la medida que aumentó la tecnología, esto es los 80, creo que esto es los 90 y esto es los últimos, últimos años, eh, mejoró la tecnología y tenemos una imagen de mayor resolución respecto a la, esa radiación de fondo de microondas. Bueno, esto es un esquema, no se lo voy a explicar de lo que... Eh, de lo, que es el, de lo que se conoce de evidencia acerca del Big Bang bueno, pero ahora no después de hablar del Big Bang largamente nos vamos a ir a hablar de algo más cercano a nosotros que son los orígenes del sistema solar entonces, al igual que en, en el Big Bang tenemos fenómenos que, uno, que en el caso, a diferencia del Big Bang, son menos exóticos, digamos. No tienen que ver con radiación electromagnética, sino que tienen que ver con sentido común. Entonces aquí hay una, unos fenómenos que uno aprendió en el colegio o en la vida que no, no parecen tan evidentes, pero estos son los fenómenos que hay que explicar con una teoría. Entonces ahí hay una, una larga lista. ¿ya? Entonces primero que nada, cualquier teoría acerca del origen del sistema solar tiene que dar cuenta de lo siguiente. Primero. Todos los planetas orbitan el Sol en la misma dirección y en el mismo plano. ¿Ya? Entonces ahí hay un hecho interesante, todos dan vuelta para el mismo lado. Todos los planetas, aunque ustedes no lo crean o no se habían dado cuenta, todos giran para el mismo lado. Y también todos están más o menos en el mismo plano. No hay unos que giren así, otros así. Si aquí está el sol, no hay que giren así, otros así. No, Tanto como planitos. Más o menos giran en.. En el mismo plano, ¿ya? Otro hecho que los planetas más cercanos al Sol son pequeños y rocosos y tienen pocas lunas. Los planetas más lejos del Sol son grandes y contienen más gas y materiales helados, ¿ya? ¿A qué se debe que de menos lunas? No, estos son los hechos, los fenómenos. Ahora vamos a ir a las explicaciones. Esa es la idea. Entonces cualquier teoría acerca del origen del sistema solar tiene que dar cuenta de estos hechos. La mayoría de las lunas orbitan sus planetas en la misma dirección que los planetas que orbitan el Sol. O sea, la luna no gira para el otro lado. ¿Ya? Aquí gira en el mismo sentido que giran los planetas en torno al Sol. ¿Ya? Es un hecho interesante que no es tan evidente. Otro hecho interesante que los meteoritos más antiguos tienen valor de 4.500 millones de años. Otro hito interesante es que las superficies planetarias son más jóvenes que los meteoritos más antiguos. Es interesante, quiere decir que tal vez al principio habían puros meteoritos y los planetas son una invención posterior. ¿Ya? Entonces aquí tienen los fenómenos que una teoría del origen del Sistema Solar tiene que dar cuenta de esos fenómenos. ¿Ya? Entonces aquí tienen el Sistema Solar como lo conocimos eh, hoy. Ahí falta algo, ¿no? ¿O no? Claro, o sea, bueno, para los románticos como yo, echamos de menos a Plutón. Porque hace algunos años hubo una convención de astrónomos que dijeron que Plutón no le daba la jerarquía para ser un planeta del sistema solar. Que era simplemente un planetoide porque tenía una órbita que era más o menos irregular, no exactamente en el mismo plano, y todas esas cosas. ¿Es discriminatorio? Es discriminatorio en el sentido de que se pusieron de acuerdo que eran los requisitos para para for, conformar un planeta. Por otro lado, hay gente como yo, o como ese personaje que presentamos a, al principio, como Neil, eh, Neil Tyson, Neil de Grace Tyson, perdón. ¿Qué opina que en realidad eh, el planeta Plutón debería ser incluido porque guarda secretos que nos hablan acerca de la historia del Sistema Solar? ¿ya? O sea, sus motivos son más románticos que este grupo de astrónomos que se reunió en una convención. Eso quiere decir que no descartamos que en un futuro Plutón vuelva, ¿ya? bueno, estas son la misma evidencia pero en chiquitito ¿Ya? entonces la teoría que mejor explica todos estos fenómenos que hemos estado hablando es que el sistema solar se haya eh, originado de una nube de polvo interestelar que redonda y que colapsó y lo interesante que colapsó como en la forma de un plano ¿ya? y que empezó a rotar y en la medida que rotaba y pasaban los años el material de polvo que conformaba esta nube interestelar fue dando origen a acumulaciones se empezó a condensar este material y ese material empezó a condensarse de a poco a través de miles de millones de años y dio origen finalmente a los planetas entonces por eso que todos los planetas giran en el mismo sentido porque eh, originalmente se formó este plato o este disco de acreción, es el nombre técnico y que empezó a girar en el mismo sentido y empezó a condensarse el material y en este caso el material eh, dio origen a planeta y según dice la teoría, esto requirió acerca de 100 millones de años para que ocurriese Entonces van a saltar eso, ¿ya? ¿Qué pasó cuando una vez que se empezaron a conformar esto, ya que podemos reconocer que eran cuerpos individuales, planetas? Por mucho tiempo los planetas no fueron como los conocemos hoy, sino que eran masas incandescentes producto del de constante bombardeo de material eh, que andaba dando vuelta por el Sistema Solar. Y como ustedes saben, un meteoro o una partícula rocosa tiene mucha energía entonces obviamente le imprimía más energía y esa energía tienes que escapar hacia alguna parte y lo que provocaba que muchos de estos planetas estuvieran por mucho tiempo como grandes bolas de roca incandescente producto de toda la energía que acumulaban producto de los impactos de meteoros durante su época de formación entonces en este, se piensa que en este periodo también sirvió para dar origen al planeta, eh, al perdón, al satélite de nosotros que se llama la Luna. La teoría actualmente vigente que se, eh, piensa sobre el origen de la Luna, que es que existió un pequeño objeto más o menos del tamaño de, la, de Marte, que de hecho le denominan Theia, que chocó con el, nuestro planeta Tierra. Chocó violentamente, como muestra la imagen. Esta es una fantasía, por supuesto. Y se expelió una gran cantidad de material que empezó a orbitar en torno a la Tierra. ¿Ya? Y ese material se fue condensando hasta que conformó la Luna. ¿Cuándo creen ustedes, a ver si su cosmología está bien, ¿cuándo creen ustedes que se comprobó esta teoría? Es fácil la respuesta, a ver si se le ocurre. No. ¿Y ¿Con qué eventos creen ustedes que se pudo haber comprobado esta teoría? El profesor no escucha, escucha puros murmullo. Porque esto es una teoría, una especulación. Entonces, si esta teoría fuera cierta, uno podría hacer la siguiente predicción. Que la composición de las rocas de la Luna y de la Tierra deben ser similares. ¿Verdad? Es una predicción que se desprende de este modelo. ¿Y cuándo se comprobó eso? Con Saturno. No, no tiene que ver con Saturno. ¿Qué, ¿Qué cosa? Cuando el hombre llegó a la luna. Eh, exactamente, cuando el hombre llegó a la Luna y trajo muestras de roca de la Luna. Excelente, ¿ya? Y la analizaron químicamente, se dieron cuenta que era muy parecida. Entonces, ese fenómeno, esa evidencia experimental corrobora esta teoría. ¿no? Finalmente empezamos a llegar a la biología. Y algunos dicen, por fin biología. Porque claramente la luna tiene influencia en los sistemas biológicos. Muchos ciclos naturales, y en eso las niñas me entienden muy bien, están gobernados por la luna, por el ciclo de 28 días de la luna. Entonces la luna ejerce influencia en los seres vivos. ¿ya? Pero aún así tenemos la Tierra y el surgimiento de la vida y todo esto. ¿Qué le hace tan especial de manera que estamos aquí en la Lausache, Estación Central, con este grupo de mentes sedientas de conocimiento y el profesor hablando en Full HD? ¿Qué nos hace tan especial de que este evento único en la historia de la humanidad está ocurriendo aquí, con ustedes, y que no se va a volver a repetir nunca más, excepto en video? ¿Por qué es tan especial la Tierra? Lo veremos en el próximo capítulo.